Un saludo muy especial para todos, en especial para Julián Carmona, quien me pidió que le hiciera esta cajita para su novia Paula. Da la casualidad que también la quiere con mensaje de la canción de Carol G, Ay Dios mío. Espero les guste, recuerden que pueden personalizarla para la ocasión que necesiten. Vamos con el paso a paso. Vamos a tomar una hoja de papel, esta mide 14 por 15 centímetros. Entonces lo que vamos a hacer es doblarla acá en la mitad Y voy a dibujar un corazón Nos quedaría así Y vamos a sacarla vamos a dibujarla acá en este cartón este cartón mide 15 centímetros por 20 centímetros voy a retirar este corazón nos quedaría así y acá en esta parte más o menos desde acá Voy a dibujar una huellita y vamos a hacerla en forma de corazoncito. Voy a borrar acá esta parte que quede como más inclinadito para poder recortar toda esta, toda esta parte recortar así por todos estos bordes este este sí quedó bien acá porque quedó pegado este, de esta silueta del corazón pero esta sí debe ir un poquitico más grande porque estos dos deditos deben de ir pegados esta va a ser la base acá ya corté la tapa recuerden que la tapa debe ser 3 o 4 milímetros más grande que la base. Así. Entonces esta sería la base y esta la tapa. Ahora vamos a utilizar un marcador negro y vamos a tomar la base y vamos a repasar esta huellita. Vamos a tomar el molde del corazón y vamos a calcarla. En caso de que no alcancen a apreciarla bien, pueden calcarla con otro papel, puede ser el papel mantequilla. Vamos a dejar por acá que enseguida la vamos a seguir haciendo. Entonces, a esta base, para colocarle la base en los lados, corté en cartón duplés una tira de 5 centímetros de alta por el ancho del corazón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacerle como un quiebre para que a la hora de pegárselo sea más fácil y lo que vamos a pasar a hacer es aplicar silicona en todo el extremo y vamos a pegar así Vamos a pegar así en todo el extremo, por todo el borde. Y para la tapa, corté otra tirita de 3 centímetros de alto por el ancho del corazón. Y vamos a pegarlo acá a la tapa. Podemos doblar, voy a doblar acá. Este es un empate que hice, pero voy a doblar por acá. Y vamos a pegar así. Recuerden que a la tapa. Vamos para la tapa. Y vamos a pegar así. Así. Vamos a pegar así. Lo hacemos en todo. En todo el borde del corazón. nos quedaría así acá en esta parte corté un moldecito en cartulina blanca corté para cada una Corté este molde en foamy para la tapa en foamy o goma Eva escarchada rosada y para la base está este moldecito en foamy o goma eva escarchada murano y corté una tira igual del mismo foamy quedaría pegado así, se pegaría en todo el, en toda esta parte así la van a pegar, nos quedaría así y a la tapa le pegué cartulina rosada Ahora vamos a tomar papel seda, este lo tenía yo por acá arrugadito y vamos a estirarlo así, vamos a hacer papel seda picado para colocar acá en la base. Vamos a colocar chocolates vamos a tratar de que quede bien llenita la cajita o el obsequio que deseen, ahora vamos a coger la tapa y vamos a pegarle una tira de goma eva escarchado rosado, nos quedaría así, acá pegué una parte de foamy blanco escarchado y acá voy a aplicar silicona líquida para pegar el corazón en peluche la huellita la corté en foamy escarchado negro y la vamos a pegar así. Esta sería una huellita de una perrita, porque esto es para regalársela a, Juliana, a su novia Paula. Y acá en esta parte vamos a pegar pompones rosados. Ahora en una cartulina vamos a dibujar una nube voy a delinearla con marcador negro y con marcador resaltador voy a hacer estos corazoncitos esta imagen la vi en la canción de ay dios mío de Carol G solo que tenía dibujada una perrita pero yo escribí blob. voy a aplicar silicona líquida pegamos acá en un extremo en una tirita negra de 2 centímetros de ancha voy a copiar qué rico dios mío una frase la frase que me dijo Julián que le copiara voy a decorar con corazoncitos voy a pegar recuerden que la tirita si no tienen este marcador la pueden pegar en otro color hacerla en otro color Ahora voy a aplicar silicona líquida para pegar estas gemas. Recuerden que estas gemas se las mostré en mi video anterior. Y vamos a pegarlas alrededor de todo el corazoncito para que quede así. en esta parte voy a aplicar silicona líquida voy a pegar una gema más grandecita y ahora solo queda tapar la cajita amigos esto ha sido todo por hoy espero que el tutorial les haya gustado si es así manito arriba y no olvides compartir el video con tus amigos, hasta la próxima